Las mujeres todas humanamente tienen una gota emocional más alta que nosotros. Todas o la gran mayoría siempre luchan o siempre se esmeran o siempre buscan la manera de verse bien. Si mi edificio ayuda de forma natural a que ellas puedan bajar de peso, pues le estoy regalando a ellas la oportunidad de más tiempo de vida. Si yo puedo transmitir esto y mi oferta de valor, muchas de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, que vean, que puedan entender eso. No, yo, yo prefiero un apartamento aquí, que en el de al lado, porque me está ayudando a mí. Hago un nicho de apartamento para mujeres deportistas. Eso no quiere decir que también tenga un gimnasio, o que tenga un roof, o que tenga, pero todo condiciono a ellas, no a mí.